María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amén, Señor. Sagrado Corazón de Jesús, en vos sí, bendito San José, amén la preparación con un mes anterior desde antes de que comenzara la marcha ya estábamos preparando este rosario para todas las personas anteriormente lo hacíamos a nivel parroquial, pero ahora tuvimos la oportunidad de hacerlo, pues ahora sí, más grande. Sí, tenemos la grandiosa participación del Ministerio Misión de Cristo de la Parroquia de San Pedro de los Hernández, que al igual que acompañaron a todos los jóvenes en Marcha Juvenil, ahora nos acompañan a nosotros aquí en este rosario. Igual como lo dices, este, tenemos mucha participación de jóvenes, claro, por nuestro grupo juvenil de aquí de la parroquia, Preciosa Sangre de Cristo, al igual que la Comunidad de Jóvenes de la Renovación Carismática del Espíritu Santo, y también apostolados que nos acompañan de aquí de la parroquia y de aquí de nuestra colonia. lo comentaba también como lo dices el padre en misa ante, este, anterior al rosario, este, ocupamos esa paz y qué más haciéndolo de esta manera con este rosario, como igual lo compartimos durante el resto del rosario, no únicamente pedimos por la, por la paz en nuestro mundo, en nuestra Dios y en nuestra, en nuestra comunidad, sino también pedimos por las vocaciones y por las misiones, que igual pues estamos en nuestro mes de las misiones y de las vocaciones. Claro que sí, están súper invitados, no únicamente a las actividades de Rosario, sino a todas las que hacemos aquí en nuestra parroquia y aquí en el templo de Santo Dominguito.